Amigo amiga craniana, yo soy Jorge Cortés, baterista de Cranion con su chaleco multiusos Y hoy haremos un par de ejercicios de doble bombo Uno es un rodoble que uso mucho Y otro lo saqué para calentar de una canción de Megadeth que se llama The Dread and the Fugitive Mind Y el primero es un break que uso mucho, es fácil, las manos son así bombos, bombos, bombos, son bombos, bombos, Entonces todo junto es... Otra vez... ¿Ok? que que hago fácil para Para velocidad hago las puntas... Hago como que... mis mis dedillos... Del de mis piecillos y hago y brinco en los platos de peor. Es eh, muy interesante otra vez. Ahora vayamos a lo de mega red. Es muy sencillo. Las manos son primero, la primera parte del ejercicio es vamos ok, esa es la primera parte la segunda parte, estos ya son ok, entonces van a ser 4 y 4 El ejercicio bueno un par de ejercicios el redoble cago y el ejercicio sacado de mega de the dread and the fugitive mind testimo te, te quiero Buena vivir a todos ustedes amigo amiga nos vemos pronto like suscríbanse nos vemos en un concierto de crayon we love you adiós